Yo les voy a contar, yo estoy adentro del equipo de trabajo de FISOR, nosotros el grupo queremos, eh, queremos organizar un, un festival independiente que muestre nuestras costumbres, nuestras culturas, que muestre la comunidad sorda. Eh, pensamos sudamericano, pero... Eh, hay en Ecuador, sí, hay un festival, sí, pero donde hay muchos eh, oyentes, sí. Eh, bueno, hay algunos sordos, pero eh, es más organizado por los oyentes. Nosotros est estuvimos trabajando y este es el primer festival sordo, sí, que se va a hacer acá en Argentina. Eh, las personas eh, sordos o personas oyentes que les interese eh, conocer sobre el tema, sobre, eh, bueno, que quieran, que que las personas sordas que estén interesadas también pueden venir, va a ser libre ese festival. ¿Dónde? En Buenos Aires, ¿sí? Argentina. Eh, ¿Quiénes van a venir? Personas representantes de distintos lugares del mundo, personas sordas, personas oyentes, eh, distintas personas. El objetivo es mostrar la comunidad sorda, la cultura, la identidad de los sordos. ¿Y qué queremos? Queremos que ese festival internacional de cine sordo mostrar a la sociedad que los sordos podemos, que somos capaces, eh, igual que, que hay sordos profesionales, eh, que hay sordos que son profesionales en el cine, en la edición, que los sordos estudian y que están muy capacitados Demostrar mostrar ¿sí? eh, que los sordos pueden. Que, que bueno, que no escuchan, pero bueno, pero que pueden, que no tienen ningún problema. ¿sí? Poder mostrar, acá en Argentina nunca mostramos nada. En Gallaudet, en Estados Unidos había, pero que, que es un orgullo para nosotros mostrarle a la sociedad todo lo que nosotros podemos hacer. ¿sí? Y bueno y que, como también acompañar a la comunidad sorda. O sea, www.fixor.com también, ¿sí? en la falta poco, ahí hay una información completa, pero eh, vamos, a, vamos a abrir una página de Facebook. ¿sí? Ustedes eh, pueden buscar por ahora el Fixor o Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina. ¿sí?